Me siento muy bien, gracias a Dios. Muy, muy bien. Y bueno, y contento también por el crecimiento. Estamos teniendo un crecimiento brutal por todas partes del mundo. Hace apenas un mes y, híjole, doce, un mes do, una, un mes, dos semanas, un mes, quince, un mes, catorce días, algo así. Eh, empezamos esta gran aventura y hoy en día quiero decirles que estamos así, así de llegar a 100,000 personas, a mil socios dentro de nuestro equipo. Somos más o menos casi el 20%. El equipo de nosotros es el 20% del total de la compañía IHOP Global. Imagínense eso. Estamos verdaderamente muy contentos por eso, por la respuesta que hemos tenido, por la confianza de ustedes con con nosotros, con Antonio Chávez, con mi querida Jared Cervera, que ahorita vienen en, en camino de regreso a casa. Este, y bueno, pues nada, la verdad contentos por eso. Voy a por ahí aquí, eh, voy a compartirles pantalla de esta presentación para empezar sin problemas. Ahora sí, no como hace rato, <ríe> que se nos complicó por ahí. Eh, el, el internet, ¿no? Pero bueno, eh, espero que hoy sí nos deje trabajar este, la tecnología. ¡Ay, Dios! ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, creo que sí. Bueno, ya vi que sí, por ahí está el micrófono este, encendido bien. Sí, sí, está bien. Perfecto. Bueno, pues nada, eh, bienvenidos todos, bienvenidos a esta presentación. Vamos a dar inicio. Eh, híjole, yo no sé, no sé qué te hayan comentado para estar el día de hoy aquí como invitado. Digo, yo sé que hay muchos que están como invitados, la mayoría ya forman parte del equipo, aunque yo sé que también hay muchos que están aquí, que es su primera presentación. Hay como mi primo, el de Colombia, que está aquí por primera vez. Este, y yo estoy seguro que muchos de ustedes también, pero no sé que los hayan invitado, pero el día de hoy quiero decirles que están frente a una oportunidad increíble, una, una oportunidad para mejorar nuestra economía de una manera impresionante como jamás nunca yo he visto. O sea, jamás he visto yo algo parecido a esto y estoy muy contento por eso, porque muchas personas a nivel mundial están tomando ventaja con relación a esta información, esta información que les voy a dar el día de hoy y eso los está llevando a beneficiarse eh, en todos los sentidos. Y bueno, pues de qué se trata? O sea, de qué se trata esto? Bueno, eh, Imagínate por un momento estar sentado eh, en esa en ese escritorio donde se estaba o en esa sala de juntas donde se estaba gestando por medio de varios eh, empresarios a nivel global lo que era el Internet que conocemos hasta el día de hoy. Imagínate estar en esa mesa y ser parte de esa innovación, de, de esa de esa disrupción, de ese cambio de paradigmas de ese punto de inflexión en el mundo que vino a cambiar todo. Porque imagínense por un momento el mundo sin Internet. Qué sería del mundo de, de, de, que vivimos ahorita sin el Internet? Imagínense nada más eso. Bueno, imagínate ahora que posiblemente igual y esa oportunidad se te escapó, pero hoy en día tienes ante tu a, a, ante ti, ante tus ojos una oportunidad muy similar. Se está gestando hoy en día de manera paralela un Internet como el que conocemos, pero es un Internet solamente para las cosas. Cómo es eso? sí? el Internet para las cosas y te vamos a hablar de esto, pero imagínate que estás ahorita ahí en este momento y puedes formar parte de de de esos emprendedores que inician con esta disrupción, con esta increíble oportunidad y que te puedes beneficiar de esto no para un año, ni para dos, ni para cinco, sino para 20, 30 o 50 años de tu vida te puedes beneficiar económicamente hablando. De eso vamos a hablar el día de hoy. Por favor, pon mucha atención acerca de esta información, porque estoy seguro que si alcanzas a captarla te puedes beneficiar de una manera impresionante. iHop Global, iHub Global, eh, su eslogan es ser dueño de la red. Ser dueño de la red. A quién no le gustaría ser dueño de la red. Imagínate la red de Internet, ser dueño también de una parte de esa red. Bueno, eh, ¿qué es el Internet de las Cosas? Bueno, es una red para objetos con el fin de conectar e intercambiar datos a través de Internet. Vuelvo a repetir, ¿qué es el Internet de las Cosas? Es una red para los objetos. Quiero que quede bien claro desde ahorita. Este Internet. No es como el Internet que conocemos en este Internet para las cosas. No vas a poder navegar, no te vas a poder conectar para mandar mensajes, subir videos, eh, mandar eh, imágenes o para descargar información. Absolutamente no. Desde aquí quiero que empecemos a entender lo que es esto. Este Internet es es un Internet que tiene una codificación completamente diferente. Este Internet tiene una frecuencia totalmente diferente al Internet que conocemos hasta el día de hoy. Entonces, aclarando, no es para conectarnos, no es para navegar, no es para subir o bajar información, absolutamente no. ¿Sale? Entonces, entrando desde ahí, este Internet es un Internet con una codificación diferente, con una frecuencia diferente, una frecuencia tipo FM, tipo como de radio. ¿Sale? Y, esas, y hay aparatos ahorita, ya hay dispositivos, ya hay este, objetos que se conectan a esa Internet. Para eso, estos objetos deben de tener un receptor para esa señal Porque de ahí me decían, oye, ¿y mis aparatos los voy a poder conectar a ese Internet? Bueno, siempre y cuando ese aparato tenga ese receptor para esa frecuencia, para ese Internet de las cosas. ¿Qué puedo conectar? Pues aquí están unos ejemplos. Bicicletas, bicicletas inteligentes electrodomésticos inteligentes ¿qué electrodomésticos bueno la estufa el refrigerador un microondas el horno eh, el aire acondicionado sistemas de seguridad puertas inteligentes aparatos médicos todo eso que contengan un receptor para el internet de las cosas van a poderse conectar ok ahorita en este momento las empresas más grandes del mundo las marcas más importantes del mundo de objetos de productos están colocándoles a sus productos, ese receptor para la señal del Internet de las cosas. En Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Australia, ya se está manejando esto de una manera eh, impresionante. O sea, mucha gente está utilizando el Internet de las cosas, pero sí quiero aclarar que ese Internet es un Internet que solamente va a ser para productos, objetos que tengan ese receptor sale en el futuro, la mayoría de los dispositivos van a contar con ese con ese receptor. Entonces espero que quede claro que es el Internet de las cosas. Pero oye, pero para qué me sirve? Para qué me sirve este este Internet de las cosas? Bueno. Para muchas cosas, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos. Uno, uno, por ejemplo, cuando traes una eh, una pulsera donde ya sin necesidad de llaves puedas abrir tu casa al momento de, de juntar o de pegar este, esta llave que tienes en el, en el brazo. Puedes abrir tu casa sin ningún problema, una, eh, una estufa inteligente donde se puede encender y apagar el horno, programarse la flama, subir, bajar la, la, eh, la intensidad de la flama eh, a distancia. Puedes hacerlo en tu casa, lo puedes hacer a distancia, pero imagínense también, por ejemplo, que de repente el aire acondicionado de tu casa lo tienes conectado a, ese, a esa red de Internet de las cosas y que desde que vienes de, en, en carretera... Eh, de un viaje largo 30 minutos antes, enciendes el aire acondicionado de tu casa para que llegues y esté fresco, o de repente, no sé, tantas cosas, por ejemplo, también en aparatos para, aparatos médicos, imagínate una pulsera que pueda estar monitoreando, eh, checando las, las este, la, de repente las, las frecuencias o más bien las diferencias que pueda haber eh, en las lecturas de la presión del cuerpo, del de azúcar, del nivel de azúcar, el nivel de, de presión. O sea, tantas cosas que pueden estarse midiendo por medio de una pulsera y que esa pulsera esté conectada a, a los sistemas de seguridad, a los sistemas de emergencia y que de repente una persona tenga una descompensación y que esa pulsera mande una señal en esa descompensación que está teniendo esa persona y vengan a su rescate, eh, manden una ambulancia. O sea, no sé, tantas cosas que se pueden utilizar hoy en día eh, eh, cosas para el Internet de las, para el Internet de las cosas, eh, valga la redundancia, entonces hay muchas formas de utilizarlo. Eh, en San Google, tú te metes a San Google y puedes ver una cantidad impresionante de objetos que se pueden conectar y cómo esos objetos pueden hacerte la vida más fácil. Hay muchas, muchas formas de, de utilizar este Internet de las cosas. Bueno, la empresa Helium Network fue fundada en el 2013 con la misión de facilitar la comunicación entre dispositivos. Creando una red amplia del Internet de las Cosas. Ese es el, uno de los dispositivos que tiene la compañía. Helium Network es la compañía que crea esta tecnología. Helium Network es la empresa que crea la tecnología para crear ese Internet de las Cosas. Este dispositivo lo conectas en tu casa a la luz eléctrica, a la energía, y también lo conectas vía Wi-Fi o vía Internet, lo conectas a tu Internet de tu casa, para que genere esa red o ese Internet de las cosas. Este dispositivo tiene un alcance aproximadamente de entre 350 y 400 metros a la redonda. Este dispositivo, al momento de crear ese Internet, obviamente va a crear esa red eh, de 350, 400 metros. Otra persona que se encuentre eh, a 350, 400 metros, conecta otro, otro dispositivo y se conectan entre sí y así cada persona que quiera obviamente formar parte de esto, va a ir conectando esos dispositivos y se va a ir creando esa red. No todo mundo puede calificar obviamente para tener el dispositivo. ¿Por qué razón? Porque cada dispositivo debe tener una distancia entre uno y otro de mínimo entre 350 y 400 metros. Por tal motivo, si yo, por ejemplo, aquí en casa, tu casa, pongo un dispositivo, mi vecino ya no lo puede colocar hasta 400 metros. 350, 400 de distancia se puede colocar otro y así cada 350, 400 metros, se puede colocar un dispositivo y se va a ir armando esta red. Helium Networker ocupa de, nuestro, de, no, de nuestra ayuda. Helium Networker ocupa de nuestra ayuda. Porque ellos no podrían colocar estas antenas. Eh, bueno, sí las podrían colocar, pero la, definitivamente eh, ocuparían una infraestructura muy grande con una inversión ridículamente impresionante. O sea, entonces para ellos evitar todo eso, mejor nos ocupan a nosotros, utilizan nuestra nuestra casa, nuestra energía, nuestro modem de internet para poder colocar estas antenas y poder generar este internet de las cosas que al final vamos a hablar del consumo, porque también. Bueno, de una vez lo voy a decir, porque también hay un por ahí este a veces mala información que, que encontramos este dispositivo se conecta a la energía y más o menos consume entre uno y dos dólares mensuales de energía, de electricidad que serían entre 20 y 40 pesos en México. Bueno, pero en dólares de 1 a dos dólares mensuales. Sí, mensuales. Es un dispositivo muy pequeño, muy pequeño. Te cabe en la mano este dispositivo. Entonces imagina la cantidad de energía que puede utilizar. Absolutamente mínima. El ancho de banda que también utiliza este dispositivo también es baja. No te preocupes por el, por el ancho de banda, porque realmente es baja. Pero al final hay personas que me han dicho, oye, si consume mucha energía o si consume mucho este mucho Internet. Bueno, al final tú vas a decidir si te es negocio o no te es negocio, tener el dispositivo en tu casa. Al final lo desconectas. Si ves que te consume más de dos dólares, pues lo desconectas y para ti no es negocio. O de repente si el Internet este, se está consumiendo demasiado Internet y no te, con, no te conviene, pues lo quitas. Pero quiero, quiero decirte que este dispositivo vas a darte cuenta que te puede hacer que te pague el Internet de tu casa y la electricidad de tu casa por siempre, sin ningún problema. Pero bueno. ¿Cómo se hace esto sustentable? ¿Cómo es? Ok, entiendo que eh, en este momento la compañía me necesita para colocar esta, esta, esta antena y empezar a crear esta red a nivel mundial, porque la necesita la compañía. Ese Internet que vamos a generar con esos dispositivos no es de nosotros. No es de nosotros. Nosotros no nos podemos conectar a ese Internet, a no ser que paguemos el servicio a la compañía. El servicio del Internet de las cosas, la compañía Helium Network son los dueños y ellos venden ese servicio. Si tú quieres conectar tus cosas a este Internet, necesitas pagar ese servicio. Sí quiero aclarar esa parte porque también hay una confusión impresionante en ese sentido. El Internet que generamos, el Internet que generamos, que es el Internet de las cosas, de repente la compañía lo va a vender a X empresa, a X persona, a X gobierno. Y ese Internet es de ellos y ellos lo venden. Pero a ti no te va a perjudicar en absoluto, al contrario, te va a generar más ganancias al momento de que ellos vendan el servicio. Que ahorita vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo hace sustentable Helium Networker esta red? ¿Cómo? O sea, yo lo coloco en mi casa y ¿en qué me beneficio? Porque al final el, el internet es de la compañía. Bueno, la compañía hizo sustentable por medio de una moneda que se llama Helium, la moneda. Tú la puedes encontrar, esa moneda es una moneda, una moneda virtual una moneda digital descentralizada eh, que esta moneda lo que hace es hacer sustentable todo esto, porque resulta que el dispositivo no solamente genera Internet para las cosas gracias a nuestra ayuda, sino que también es una máquina minadora de monedas, o sea, una máquina que crea monedas, o sea que vas a tener en tu casa una máquina productora de dinero que va a producir dinero para ti. La moneda Helium es una moneda pública que en este momento cuesta 22 dólares aproximadamente. Eso es lo que cuesta cada moneda en este momento. Esta máquina, eh, vuelvo a repetirlo, este dispositivo, aparte de crear el Internet de las cosas, también es una máquina, eh, es una min, una máquina minera, una, maquina, una máquina creadora de monedas digitales, que en este caso, en particular, la moneda Helium. Esa máquina va a crear monedas y con esas monedas tú te vas a beneficiar. Va a haber una recompensa para ti por hacerlo. Ok, ¿cuál es el objetivo de Helium? Bueno, Helium pretende colocar a nivel mundial 30 millones de dispositivos. En este momento andamos alrededor de los 150 mil, 170 mil dispositivos colocados en este momento a nivel mundial. Imagínate la cantidad de dispositivos que faltan. Montones, claro. También quiero decirles que estos son los dispositivos que están conectados en línea ya ahorita produciendo Internet y produciendo monedas Helium, pero también ya ahorita hay un montón de dispositivos que están reservados ya ahorita. De hecho, hay muchos más que estos. En este momento debe de haber alrededor de 600, 700 mil, 600 a 700 mil hotspots ya este, reservados en este momento en diferentes partes del mundo. Pero la meta son 30 millones, o sea, no hemos hecho absolutamente nada. Y esa es la página en la cual tú te puedes checar en dónde están los dispositivos. Mira, es tan transparente esta compañía que te muestra este mapa y tú puedes seleccionar cada uno de los dispositivos que están ahí, las lucecitas verdes, y puedes checar dónde se encuentra conectado ese dispositivo y cuántas monedas está generando ese dispositivo todos los días. Es impresionante. Pero bueno, como la compañía Helium tiene como meta... 30 millones de dispositivos y apenas llevan 170 mil más o menos. Bueno, aquí es donde entramos nosotros. Aquí es donde entra la empresa IHOP Global. Es donde pertenecemos nosotros. Somos distribuidores de esta tecnología a nivel mundial. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Dando a conocer esta oportunidad a todo el mundo para que también cada quien pueda pedir el dispositivo, lo conecte en su casa, lo conecta al Internet, lo conecta a la luz eléctrica y empiece a generar el Internet, pero también empiece a minar monedas y nos beneficiemos. ¿Cómo está este tema? Bueno, bien fácil. Nos vamos, nos vamos a unir o vamos a formar parte de IHOP Global totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Está increíble este tema, me encantó. IHOP Global tiene inversionistas que están comprando los dispositivos y los están mandando gratis a nuestro hogar, a nuestra casa, para conectarlos nosotros en nuestro, en nuestro domicilio. Vuelvo a repetir, conectarlo a la luz eléctrica y conectarlo al Internet. Estos dispositivos son diseñados exclusivamente para hijo Global. Este es el modelo que nos va a estar llegando. Ahí lo tienen, pero quiero decirles que cabe en tu mano. Así lo ves como que está grande ahí, pero realmente cabe en tu mano. Ese es, este es el tamaño del dispositivo. Y está diseñado con un software especial que permitirá el pago de comisiones en Helium. Este dispositivo es diferente al anterior, como ustedes pueden darse cuenta, pero también obviamente este dispositivo crea el Internet de las cosas, pero aparte nos paga comisiones por medio de la moneda Helium. ¿Y cómo nos paga? ¿Cuál es mi beneficio por colocar este dispositivo en mi casa? Bien fácil. Te vas a llevar un 25 de la minería, de la producción de monedas que tenga este dispositivo cada mes. Claro, todos los días va a producir monedas todos los días y todos los días vas a recibir un 25 de la producción que tenga este dispositivo todos los días. Pero en promedio este dispositivo crea más o menos 50 monedas. Sí, escuchaste bien, 50 monedas en promedio. Sí, yo sé que que puedes decir OK, y, pero también hay unos que pueden producir menos. Por supuesto que sí. hay, hay dispositivos que crean 5 monedas, 10 monedas al mes, pero también hay dispositivos que crean 300, 400, 500 monedas mensuales. Entonces, pero en promedio más o menos son 50. ¿De qué depende? ¿De qué depende la producción que baje o que suba la producción? De la comunicación o más bien de la eh, de la conectividad que tenga este dispositivo con otro dispositivo que se encuentra a 350, 400 metros. Entre más dispositivos estén conectados entre sí, que tú te conectes con más dispositivos a tu alrededor. Eso te va a llevar a que tu dispositivo crea más monedas, porque el objetivo principal de este dispositivo es crear esa red. Entonces está programado este dispositivo para que entre más conectividad tenga, que ese es el objetivo, obviamente, pues produzca más monedas. Porque se está cumpliendo el objetivo. El objetivo es que se conecte con otros dispositivos para poder crear esa red a nivel mundial del internet de las cosas. Por esa razón, entre más conectividad tenga, más producción de monedas va a tener. Pero espérame. Lo mejor de todo, porque hoy me lo preguntaban esto, es que oye, entonces solamente voy a ganar de la producción de la minería. Sí, pero también vas a ganar cuando la compañía venda el servicio. Sí. Sí, cuando la compañía vende el servicio del internet de las cosas y de repente en tu comunidad, donde tú te encuentres en tu localidad, haya personas que paguen por el servicio, empresas, gobiernos que paguen por el servicio del internet de las cosas. Tu máquina lo que va a hacer es que va a producir más monedas y te va a beneficiar con ese 25 Entre más producción de monedas Helium, pues obviamente más dinero para ti, porque recuerda, cada moneda cuesta 22 dólares. Entonces, si yo saco la cuenta, si una máquina en este momento me genera 50 monedas por el 25%, son 200 monedas, perdón, 50 monedas por 25% son 12.5 monedas, por 22 dólares son 275 dólares que yo me llevaría, ¿sale? Entonces, este perdón, discúlpenme, es que me estoy aquí, <ríe> tengo un problemita, pero bueno, lo soluciono. Ok, si ¿Sí me está... Híjole, creo que no me están escuchando. Sí, ah, perdón, perdón. Lo que pasa es que veo que se congeló. Disculpen. Ok, bueno, entonces en promedio 50 monedas te llevas 12.5 monedas por 22 dólares. Ya sacamos la cuenta y está serían este, 275 dólares. Yo creo que con 275 dólares puedes pagar el internet de tu casa sin problema. Puedes pagar este, el bill de la luz o el recibo de luz sin ningún problema, porque también te digo hay gente que tiene ese problema. Oye, y, y, este, y, y si sale mucho Internet y si sale mucha energía. Bueno, ya tú checas, o sea, checas si te conviene o no te conviene, pero al final te va a convenir. No te preocupes ahorita de lo que va a costar o lo, de lo que va a gastar. Despreocúpate que te llegue. Ya que lo conectes, luego ya te vas a dar cuenta si te es negocio o no te es negocio. Si te conviene o no te conviene. Ok. Otro tema importante aquí es que al final lo vamos a ver también, pero el tema del envío están ahí preocupados porque hoy es que Quiero que me digas realmente cuánto va a costar el envío. Ojo, quiero aclararlo. Eh, es probable que nos cobren envío. Es probable. Posiblemente llegue a pasar. ¿sí? Lo más seguro es que sí nos cobren. Eso es lo más seguro, que sí nos cobren envío por mandarlo a nuestro domicilio. Pero no es totalmente seguro esto. Es muy probable, eso lo vamos a saber hasta que el dispositivo nos lo vayan a mandar, se van a comunicar con nosotros y nos van a decir, oye, ¿sabes qué? Este dispositivo a tu domicilio, pues sí, tiene un cargo de envío de 20 dólares, 30 dólares, no sé, 50 dólares posiblemente, es una cajita pequeña, es un dispositivo pequeño, pero al final... Tú decides si lo quieres o no lo quieres. En ese momento tú vas a decidir, oye, ¿sabes qué? Sí, mándamelo y sí estoy dispu dispuesto a pagar el envío porque me queda claro que voy a ganar mucho más que lo que es el envío. Oye, pero es que hay gente que no tiene para, o sea, es impresionante. Oye, pero es que hay personas que en ese momento no cuentan con 20, 30, 50 dólares. Ojo, si tú no estás viendo negocio, pues obviamente nunca los vas a tener, esa inversión. Y vuelvo a repetir, eso es... Si nos llegan a cobrar. Si nos llegan a cobrar, tú ya decides en ese momento si los consigues, si los pides prestados o si decides que no te lo manden. No te lo mandan. La compañía te lo juro que va a encontrar. Quién si le interese pagar un envío para estarse ganando entre 200 a 300 dólares mensuales solamente por colocarlo en su casa. Te lo juro que lo va a encontrar. Ahorita hay personas que ya no tienen oportunidad de reservar el dispositivo. Y la, esas personas, estoy seguro que estarían dispuestos a hacer lo que sea por tener un dispositivo como este. Pero al final tú decides, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir: el 25% de la, de la producción es tuya. Pero lo demás, ¿qué pasa? Bueno, el 25% es tuyo, el otro 25% es para la empresa, obviamente, porque hace la inversión, la empresa que hace la inversión, obviamente. Y el otro 50% es un plan de referidos. Se va a repartir en un plan de referidos ese 50%. Aquí es cómo se reparten. Eh, la producción de monedas, la producción de monedas se reparte de esta manera. Ok, bueno, aquí te pongo un ejemplo para que veas que hay máquinas que producen mucho. Esta máquina, por ejemplo, produjo 324.5 monedas en un mes, en un mes, generando 4,240 dólares cuando la moneda costaba más o menos 13, 15 dólares, más o menos, no sé, algo así. Entonces tú puedes sacar la cuenta. Esto es una producción de 324 monedas. Oye, si produce nada más cinco monedas, pues saca la cuenta. Si produce diez monedas, al principio posiblemente igual como no vas a tener tanta conectividad con otros, posiblemente igual produzcas menos, pero va a ir creciendo de acuerdo a las personas que les vaya llegando el dispositivo ahí en tu comunidad, en tu ciudad y que te vas a ir conectando con ellos. Vas a producir más, vas a producir más, ¿ok? El precio de Helium en la historia, imagínate que hace un año apenas, en junio de 2020, un año, tres meses, la moneda costaba .25 dólares, o sea, 25 centavos de dólar. Hoy en día la moneda cuesta 22, hoy, pero ha llegado a costar 26. Ahí lo puedes ver en agosto del 2021. Ahorita tengo Todas las monedas digitales, todas las monedas, todas las criptomonedas tuvieron un, una, un bajón y ahorita están 22 dólares, pero esto... Es una corrección que se va a ir sin duda alguna antes de que termine el año a 50 dólares la moneda. Y tú imagínate que te, que te quedes con 5, 10 monedas, 15 monedas por cada, por la producción de tu, de tu dispositivo. Imagínate esto. ¿Cuál es la predicción de la, del, del precio de la moneda en el futuro? Para diciembre del 2021, mira, 52 dólares. Para diciembre del 2022 puede llegar a costar 252 dólares cada moneda. Para el diciembre del 2025 puede llegar a costar 605 dólares. Imagínate que te queden 10 monedas a ti y que cada moneda cueste 605 dólares en el 2025. ¿Sabe? ¿Sabe? A eso me refiero, no te va a importar si costó lo que haya costado el envío. Definitivamente que sí. Bueno, hasta aquí, amigos, tu dispositivo como tal te puede dar a ganar dinero sin necesidad de referir a nadie. Sin necesidad de invitar a nadie, tu dispositivo te puede generar ganancias. Ya lo vieron, ya vieron más o menos cuánto. Y bueno, pues... Eh, pero la compañía también nos ofrece un plan de referidos. Si de repente eres una persona que eres muy inquieta, muy inquieto y que te gusta más de la vida y que te gusta beneficiarte y crecer y mejorar y todo lo que sabemos y que eres sumamente emprendedor y que cuando te llega una bendición como esta a ti, ¿te gusta bendecir a otras personas? Bueno, pues aquí tienes una oportunidad. La compañía ofrece un plan de referidos. Eh, ¿De qué manera? Construyendo equipos. Vamos a construir cuatro equipos. Equipo pro, equipo bronce, equipo plata y equipo oro. ¿Cómo voy a construir el equipo pro? Bueno, el equipo pro se va a construir por los primeros cinco referidos personales. Ojo. Los primeros cinco que le llegue su dispositivo y lo conecten. No son los primeros cinco que inscribí. No, no, no, no, no. Imagínate que yo tengo 40 personas inscritas en este momento y de repente al número 35 le llega el dispositivo. Bueno, pues esa persona sería tu primero del equipo pro. Si de repente al número 23 le llega el equipo, sería tu segundo. Y así sucesivamente. Cada persona que le llegue el dispositivo va a ir, va a ir armando tus equipos. Así que aquí no es como que ay, los primeros cinco voy a meter a mi abuelita, a mi tía que no va a hacer nada. No, aquí tú no vas a decidir eso. El sistema, conforme vaya llegando el dispositivo a cada quien, le va a ir dando el lugar que le corresponde dentro de tus equipos. Espero que quede claro esta parte. Bueno, de estas primeras cinco personas que le llegue tu, el equipo que tú referenciaste personalmente, vas a llevarte un 10% de comisión por lo que ellos produzcan en su dispositivo por la producción de monedas que tengan. Por ejemplo, si tiene una, si producen 50 monedas, el 10% te quedas con 5 monedas. 5 monedas es el 10% de las 50. Durante los primeros 90 días, durante los 90 días de ellos, de ellos, no los tuyos, los, los 90 días de ellos, desde que empezaron a producir la moneda Helium, ¿ok? El 20% va a aumentar cuando pasen los 90 días. Después del día 90 vas a cobrar el 20% siempre y cuando, siempre y cuando tú tengas tus cinco referidos y que cada uno de ellos tenga sus cinco referidos. Si tú tienes a tus cinco referidos ya con su dispositivo y esos cinco también tienen sus dispositivos, tú cobras el 20% de la producción de ellos. Ya no el 10, sino ahora el 20% de mis primeros cinco referidos, ¿ok? No de los segundos, no de la segunda línea, de los primeros siempre. Aquí va a ser de los primeros cinco, solamente de ellos. En lugar de ganar el 10, ganaría el 20%. Después del día 90, o sea, de partir del día 91, cobraría el 20%. O sea, que de 50 monedas me quedaría con 10 monedas. Ese es el equipo pro. Ese es el equipo pro. Ahora, ¿cómo construyo el equipo bronce? Bueno. Con los siguientes 10 referidos, del número 6 al número 15, cobraría el 25% de manera directa de la producción de ellos. ¿Qué significa la manera directa? Aquí no necesito que ellos tengan referidos. En el equipo pro sí necesito que ellos tengan 5, cada uno para cobrar yo el 20%. En este caso, en el equipo bronce no es necesario. Solamente el momento de que llegue el sexto, que le llegue a su dispositivo, en ese momento ese empieza mi equipo, pro, mi equipo bronce, perdón, y cobro el 25% de la producción de ellos. Hasta el número 15, el 25%. Y luego sigue el equipo plata, cobro el 30%. Y ese se constituye a partir del número 16 hasta el número 25. Que le llegue el dispositivo, no que lo haya inscrito, sino que le llegue su dispositivo. El equipo oro se constituye a partir del número 26 al infinito, ya sin límite, voy a cobrar el 35% de la producción de su dispositivo. Ok, si sí se queda claro esta parte, verdad? El, el, el, voy a cobrar el 35 por de la producción. Si por ejemplo produce 100 monedas, me quedo con 35 monedas para mí. Si produce 50 monedas, me quedo con 17.5 monedas para mí. De cada persona a partir del número 26 hasta el infinito. O sea que tú puedes invitar tantas personas como tú quieras, sin límite. Sin límite, de manera horizontal, sin límite, sin límite. Entre más personas invites de manera directa, más dinero vas a cobrar. Ok, ojo, todo es en monedas digitales. Y aquí otra otra cosa importante, no te preocupes. Las monedas Helium las vas a recibir por medio de una plataforma que se llama Binance. Es una de las tantas que ofrece el servicio de, de recibirte monedas Helium. Binance es un banco digital, un, un exchange que recibe esas monedas. Tú ahí las vendes y las mandas, ya el, el dinero líquido lo mandas a tu cuenta bancaria. Por eso no te preocupes, porque también es otro rollo. que te, Oye, cómo voy a cobrar? ¿Y, ¿Y qué onda con esas monedas? No te preocupes. Ahorita preocúpate porque te llegue el dispositivo. Ya lo demás es lo de menos. Vamos a encontrar la manera de que ese dinero, lo, digo, que esas monedas las conviertas en dinero. Despreocúpate de eso. De verdad, relájate. Hay formas de hacerlo. Ya lo sabemos cómo. En su momento que se necesite, vamos a tener capacitaciones para decirles cómo se va a hacer. Ok. Ok. Resulta que tengo estas 35. Aquí pongo un ejemplo de 35 personas, 5 personas en el equipo pro, 10 en el equipo bronce, 10 eh, en el equipo plata y 10 en el equipo oro, aunque el equipo oro es ilimitado. Pero puse 35 personas que la moneda cu cuesta 22 dólares. El día de hoy está más o menos en los 22 dólares. ¿Cuánto recibo por esas 5 personas en el equipo pro o en el equipo bronce, en el equipo plata, en el equipo oro? Bueno, aquí lo, ve, aquí lo vamos a ver. ¿1.100 dólares recibirías por el 20%? Obviamente, estamos aquí dando por por hecho que ellos van a tener sus cinco directos, cada uno. Entonces, yo cobraría el 20% de ellos. Si no tienen sus cinco directos, yo cobraría nada más el 10% de cada uno. Pero en el momento que ellos tengan sus cinco, acuérdense de eso, tenemos el 20%, cobraría 1.100 dólares de esos primeros cinco. Yo no sé cómo te caían a ti 1.100 dólares en promedio, obviamente. Que cada dispositivo crea, genere 50 monedas. Eso es bien importante. Si genera más, pues imagínate. Si genera menos, pues también imagínate, es menos. Definitivo. En el, en el equipo bronce, el 25%, ¿cuánto me generaría? 2,750 dólares con esas 10 personas. Imagínate, hasta ahí ya llevas 3,850 dólares. Mira, nada más hasta ahí es un tremendo negocio ya. Ya nada más hasta ahí. Esto vale la pena. Solamente con 15 personas que tengan su dispositivo, que estén produciendo 50 monedas kilo mensual en promedio, tú te llevarías 3.850. Yo no sé cuántos en tu país, pero en el mío es un montón de dinero. Es un montón de dinero. Esto dónde donde lo puedes ver. O sea, en una empresa, perdón, diferente que maneje productos, por ejemplo, de salud. Digo, no estoy en contra de eso, pero ¿cuánto gente ocuparía su que estén comprando ese producto para que tú generes 3,850 dólares, dólares mensualmente. El equipo plata 30%, 3,300 dólares. El equipo oro, el equipo oro, 3,850 dólares, 3,850 dólares. En total, 11,000 dólares, solamente por 35 personas. <ríe> Hijo de su madre. Perdón, es mucho dinero. Y yo sé que suena exagerado, pero es real. Esto es real. La, o sea, el, el dispositivo existe, se va a conectar, genera el, el Internet, genera las monedas, produce monedas. Tú las puedes cambiar, las puedes convertir en dólares, en pesos colombianos, en pesos mexicanos, en pesos argentinos, en euros, en lo que tú quieras. Sale y es dinero líquido que lo vas a convertir. Entonces está increíble, pero qué crees no termina ahí y en esto me voy bien rápido porque yo sé que ya 11 mil dólares es demasiado dinero que igual muchos ni creen. Cuando te muestre esto va a ser menos la creencia, pero bueno, espero que que por el por el día de hoy, por tu bien, tengas un poquito de, de fe, que tengas un poquito de confianza por el por el bien de tuyo, de tu futuro. Ahora imagínate que eso gano de mis directos. Pero ahora imagínate que ellos construyan, que ellos también inviten. ¿Me beneficio? Por supuesto que sí. En el equipo pro de tus primeros cinco, de lo que ellos produzcan, no te beneficias. ¿Pero qué crees? De ellos, de esos cinco que, que tengan sus primeros cinco, no te beneficia. Pero a partir del sexto sí te beneficia. A partir del sexto de ellos. ¿eh? No estoy hablando del sexto del, de nosotros, que es bronce. A partir de los pro, esos cinco que tienes ahí en pro. Cuando ellos construyen su bronce, vas a empezarte a beneficiar también de eso. De los primeros cinco no, pero a partir del sexto para adelante te vas a beneficiar. Eh, no queremos entrar mucho en detalle de eso, pero también vas a tener un beneficio del equipo pro. Para que no te preocupes por poner ahí nada más a ciertas personas que no van a hacer nada, porque también te van a producir, también te van a hacer ganar a partir de que ellos construyan su equipo bronce para adelante. ¿Ok? Pero bueno... El equipo bronce, el equipo plata y el equipo oro, cada uno de ellos, eh, mis directos de las cinco primeras personas que inviten, yo voy a beneficiarme. Lo interesante es que esas personas, esas cinco que, de cada uno de ellos que me están beneficiando, sus primeros cinco de ellos, o sea, los primeros cinco de esos cinco, también me van a beneficiar. Y a partir de esos 25 también, cada uno de esos 25, sus primeros cinco me van a beneficiar. Y a partir de esos 125 de cada uno de ellos también me van a beneficiar. Pero bueno, ya no puedo meter tanto nivel hacia abajo. Lo voy a dejar hasta ahí, pero es hasta el infinito, hasta el infinito. ¿Cuánto recibo? El 5% de todo lo que produzcan. Esos 5 que invitan a 5, que invitan a 5, que invitan a 5. Y de plata, el 10% de esos primeros 5, de los primeros 5, de los primeros 5, de los primeros 5 al infinito. El equipo oro, el 15%. Es una locura. Un 15% de sus primeros 5% y esos cinco cuando invitan a sus primeros cinco y esos cinco cuando invitan a sus primeros cinco y esos cinco cuando invitan a sus primeros cinco sin límites de profundidad. Y hay una razón por la cual puede ser el infinito. La gente es que eso del infinito no es cierto. sí hay formas, las matemáticas no se equivocan, o sea, no ganas el infinito de todos porque no se podría. Acuérdate, estás ganando los primeros cinco solamente. Por eso está sustentable. Es sustentable esto, la, la profundidad del infinito. Qué bueno, tenemos que vernos personalmente para explicártelo, pero es real. Porque nada más ganas de los primeros cinco de cada uno de ellos hasta el infinito. Ok. Y bueno, ¿y cuánto me beneficia a mí esto? Bueno, acuérdate que de tus primeros directos, de los 35, 11 mil dólares. 11 mil dólares. Eso ya lo vimos. De mi segundo nivel, ¿cuánto es lo que yo me llevo por esto? 16 mil 500 dólares. ¿Verdad que no es creíble? <risa> no, imagínate el tercer nivel, mira. No, espérame, el cuarto nivel, ve. No, ve el total. 522 mil dólares. Es una locura. Es una verdadera locura. Yo lo sé y por eso lo voy a quitar rápido, porque yo sé que muchos no me están creyendo. En la vida a veces no hay próxima vez. Escucha esto. En la vida a veces no hay próxima vez. En ocasiones no hay próxima vez. En la vida a veces no hay segundas oportunidades. Solamente hay una primera. En ocasiones no hay segundas oportunidades. En la vida a veces tu momento, en la vida a veces tu momento es ahora o nunca, ahora o nunca, ahora o nunca. ¿Estás listo para empezar? ¿Estás listo para empezar? Ya, ¿Ya tienes en tu mente los 35? Ok, súper bien. Bueno, tenemos aquí unas preguntas, preguntas frecuentes. De rapidito las voy a... Les voy a decir rapidito porque hay muchas preguntas. Yo sé en el chat, pero no podemos contestar. La verdad es que es impresionante, o sea, el tiempo no, lo, no nos permite. Qué países están abiertos y, y por abrir los países que están abiertos es Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y parte de Asia. Por abrir Latinoamérica, que es el trabajo que tenemos nosotros, África y el resto de Asia. Cuando llegan, cuando llega el dispositivo en el país abierto, donde se encuentra está abierto, que son los países de Estados Unidos, Canadá, Europa, que ya hablamos entre dos y tres meses para llegar. Hay un desabasto impresionante a nivel mundial, porque todo mundo quiere el dispositivo. Para México llegará a partir del primer trimestre del 2022. El primer trimestre del 2022. Y de ahí los demás países de Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Panamá, eh, eh, Guatemala, no sé, tantos países. Va a ser en el año, en el 2022 hasta el 2023 puede ser. O sea, la verdad es que se lleva un tiempo, sí, yo entiendo. Yo creo que la mayoría puede ser para 2022. Puede llegar hasta finales de 2022 la mayoría. Pero bueno, así están las cosas. Eh, ¿De dónde sale el dinero para la red? Del minado, como ya lo pudimos ver. La gente pregunta ¿y cómo? A ver, ¿de dónde sale el dinero? De la minería, de la producción de monedas. El dispositivo se ha creado para producir monedas, como ya lo dije. De ahí se generan monedas y se pagan comisiones con relación a esto, con la producción que haya tenido, ¿sale? Tengo que parar algo por, algo por el dispositivo. IHOP Global ha invertido en la compra de cada hotspot. IHOP Global compró los hotspots y así cada miembro de la compañía de nosotros lo recibirá sin costo. Sin embargo, es probable. <ríe> vuelvo a repetirlo y lo pongo en negrita. Es probable que haya un costo de envío. De cuánto? No sabemos. Ya lo dije, no sabemos. Sale y no hay forma de saberlo ahorita hasta que te llamen y te digan oye, fulanito. Carlos, ¿qué crees? Ya tengo tu dispositivo que va para Colombia y nos cuesta mandártelo 25 dólares. ¿Lo quieres o no lo quieres? Ya tú decides. ¿Sale? O de repente, Carlos, ¿qué crees? Tu dispositivo ya está aquí y no te vamos a cobrar envío, es gratis. Pues mándenmelo, ¿no? Entonces, ¿qué costo tiene mantener un dispositivo? Bueno, como les decía, más o menos en energía, más o menos entre 1 y 2 dólares mensuales de energía y de ancho de demanda mínima. Puedo ganar sin reservar un hotspot y, y sin referir gente? No, pues no se puede. O sea, porque también me han preguntado es, oye, y si no tengo, eh, si no tengo una reserva de hotspot, no tengo el dispositivo y no puedo y no puedo referenciar a nadie, gano? No puedes ganar. O sea, ¿qué pasa si este el dispositivo no lo puedo reservar porque en el domicilio donde estoy ya está ocupado por otro otro dispositivo reservado? Bueno, no se puede ya. O cambias de domicilio, pones otro domicilio. O lo que puedes hacer, que ese es el negocio grande, que aquí es donde quiero aclarar algo. Eh, el negocio grande no está en mi dispositivo de mi casa. El negocio grande, como se pudieran dar cuenta ustedes, es la referencia con otras personas que sí califiquen. Yo, por ejemplo, bueno, aquí en mi colonia, pues sí califiqué porque fui el primero. Pero si no hubiera calificado, sinceramente, eso no me quitaría, no me quitaría el sueño. Al contrario, me preocuparía por buscar personas que sí califiquen porque el negocio no está en mi dispositivo. Y la gente a veces se preocupa y se, se entristece. Ay, no califiqué entonces ahí lo dejo y deja ir una oportunidad impresionante. No es que el negocio no está en mi dispositivo. Ok, sí, me va a dar a ganar entre 100, 200, 300 dólares mensualmente por muchos años. Sí, pero yo prefiero que me dé 200, 300 dólares de mil personas, de 10 mil personas, a que me dé 200 dólares de lo mío. Sí, ¿no? Entonces, no se preocupen porque de repente mi, el dispositivo o mi domicilio no califique para reservar un dispositivo o tener un dispositivo. ¿Tener el dispositivo en mi casa afecta a mi salud? No. La frecuencia manejada por este dispositivo es tipo FM, tipo radio. Si te afecta el radio de tu casa, el FM, bueno, pues entonces también te va a afectar esto. ¿El internet de las cosas me sirve para navegar por internet? No. Este internet no sirve para navegar por internet, ni mandar información, ni chatear, nada de eso. No sirve para eso. No te vas a poder conectar a ese internet. ¿Tiene alguna clase de penalización ya no usar el dispositivo? No, no hay ninguna penalización por no usar el dispositivo sin tu domicilio. Por ejemplo, de repente dices no sabes que no me conviene porque gasta muchísima energía, gasta un dólar mensual, es demasiado para mí. Lo, lo desconectas o sabes que está quitándome mucho ancho de banda, lo desconectas y no pasa nada. La compañía obviamente tiene... Eh, dentro de sus gastos o sus pérdidas que pueda llegar a tener. Es eso. O sea, ellos saben que están arriesgándose a que haya personas que de repente no lo conecten y eso lo tiene claro la compañía. Pero no hay problema por eso. Segurito el vecino lo va a querer conectar y ya la compañía recupera. Eh, si me cambio de casa, puedo llevarme el, el hotspot a, a, a, a mi nueva casa? Sí, siempre y cuando haya espacio o más bien esa nueva ubicación, ese nuevo domicilio califique, si califica ese nuevo domicilio, esto sí lo tienes que reportar a la compañía. Decirles, oye, ¿sabes qué? Me tengo que cambiar de casa. Bueno, pues nada más ahí va a checar la compañía. El duembo domicilio si califica para que puedas tener este dispositivo. Si no, no se va a poder. No va a haber forma. ¿Y qué hago con el dispositivo? Te lo quedas. Si eres buena onda, <ríe> si eres bueno, buen ser humano, se lo vas a dejar al inquilino que, que se quede en tu lugar ahí. Al final ya calificó ese dispositivo en ese domicilio. Pues déjaselo, que se beneficie. Si no, pues te lo llevas y lo dejas ahí en tu casa ahí como como un objeto ahí que que esté de, decorativo ahí en tu casa <risa> sale. Bueno, chicos, pues un placer, un gusto. De verdad me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Eh, yo sé que hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Eh, yo te voy a pedir que te conectes con la persona que te invitó. Búscalo, dile me urge registrarme, me urge reservar el dispositivo porque quiero hacer un negocio enorme, así que. Conéctate con él, búscalo y bueno, pues bienvenidos a todos. El día de mañana también tenemos dos presentaciones, uno a las 12 de mediodía hora de México y la otra sería a las 7, igual a la hora de ahorita, ¿sale? Entonces, chicos, pues nada, un gusto, un placer. Que tengan muy buenas noches todos. Hasta pronto. Bye.